Bienvenidos y bienvenidas, pues si os parece bien eh, empezamos ya la actividad. Eh, primero recordaros a nivel técnico, por favor, que eh, esta sesión está siendo grabada. Entonces, por favor, eh, si no queréis aparecer en la grabación, os pediríamos, por favor, que apagáis las cámaras. Eh, nos gustaría pedir, por favor, también que mantuvierais los micrófonos apagados a lo largo de la actividad hasta, hasta el final, a menos que se os pida de, de abrirlos. Y si tenéis cualquier problema técnico, por favor, eh, escribidlo por el chat, intentaremos eh, solucionarlo. Eh, por otra parte, bien, pues bienvenidos a la actividad El derecho a reparar, una realidad que coge fuerza, organizada por Seten Cataluña en el marco de la Tecnacés 2020. Eh, en esta actividad tenemos el gran, el gran placer de contar con tres ponentes, activistas, reparadores y expertos en el derecho a reparar, eh, Sara, Susana y Diego. Eh, Primero, Sara es una ingeniera electrónica y activista reparadora. Dispone de un largo recorrido como voluntaria en entidades como Setem, Ingeniería Sin Fronteras y Rescartes Barcelona, a través de los cuales intenta luchar para reducir los impactos sociales y ambientales de que dispone la industria electrónica. Y actualmente trabaja en una startup en la, a través de la cual promueve los diseños electrónicos que reduzcan todos estos impactos sociales y ambientales, que sean fáciles de reparar, y que incluyen todos los criterios de sostenibilidad. Bienvenida, Sara. Por otra parte. Eh, por otra parte, contamos con Susana. Eh, Susana es arquitecta con un enfoque en la economía circular. Desde hace cuatro años representa Reparably, que es una ONG sin ánimo de lucro eslovaca que se dedica, se dedica a fomentar la reparabilidad en el diseño y a la producción de productos de larga duración. Aparte de esto, Susana trabaja como responsable del departamento I de I de PIC Architects en Barcelona y está iniciando actualmente su tesis doctoral en el campo de la economía circular en la construcción. Bienvenida, Susana. Gracias. Gracias. Hola. Y finalmente, contamos con la colaboración y la participación de Diego, Diego trabaja en el European Environmental Bureau en Bruselas y se dedica especialmente en temas como las materias primas críticas, la justicia ambiental y la economía circular. Y Diego tiene una maestría en desarrollo internacional en la Universidad de Kent. Bienvenido, Diego. Bien, pues esta actividad va a tener la siguiente estructura. Eh, primeramente vamos a entender y hablar de qué es el derecho a reparar. De la, de la importancia de la reparabilidad de los aparatos electrónicos a nivel de, de sostenibilidad global y de la reducción de impactos sociales y ambientales. Luego vamos a conocer eh, una campaña de incidencia a favor de este derecho, el Right to Repair, y sus demandas. Luego conoceremos y haremos un repaso de las diferentes legislaciones existentes en el Right to Repair a nivel europeo y vamos a ver las fuertes de oportunidad y los obstáculos a que se enfrentan las legislaciones existentes. Luego vamos a conocer los casos personal, el caso personal de una activista reparadora y su experiencia vital y las iniciativas existentes en relación a este tema. Y finalmente vamos a, a abrir el, la pista para hacer un pequeño debate. Empezamos con la presentación de Susana. Yes. Perfecto. Uh, Deberíais ver en un rato mi pantalla. Sí, creo que sí ahora. Perfecto. Uh, sí, ahí está, fantástico. Muy bien, pues bienvenidos a la sesión uh, dedicada al derecho a reparar, una realidad que coge fuerza. Um, para empezar, bueno, me gustaría explicaros un poco el contexto de la reparabilidad en la, dentro de la economía circular y luego entrar un poquito más en detalle de lo que es y lo que pide la campaña Right to Repair en Europa. Uh, entonces, bueno, para contextualizar un poquito, vamos a hablar de de la economía circular, que es una economía que va mucho más allá de la economía lineal, pero también uh, no es simplemente lo que mucha gente considera que es eh, suficiente como reciclaje. Vamos a hablar de, de varios, varios círculos o varias herramientas que, que nos permite o que nos presenta la economía circular. Uh, que, que luego se podría um, explicar en, en este triángulo, que enseña un poco la jerarquía del impacto que puede tener eh, cada una de estas herramientas que pertenecen a la economía circular. Uh, entonces, cuando hablamos de la reparabilidad, pues esta um, se encuentra en las, digamos, las, las dos líneas uh, superiores de esta este pirámide, que es rethink and redesign. Entonces, aquí entra el, el tema, de repensar y, y rediseñar los productos que permitan que realmente podamos reparar nuestros productos que, que, que estemos usando. Y luego en el segundo uh, escalón es la herramienta de reducir. Entonces reducimos el, um, lo que sería la basura eh, o el residuo eh, mediante la reparación de los productos que, que tengamos. Entonces, siguiendo un poco la misma línea, Uh, viendo el diagrama de la economía circular, pues um, cuanto más cerca estamos, como cuanto más pequeño es el círculo, tanto mayor impacto tiene eh, la, la herramienta. ¿no? Entonces, entre pues, eh, share, reuse, refurbish, recycle, que, son, digamos, que se encuentra en esta parte del, del diagrama butterfly, como se llama, de mariposa de la economía circular, pues tanto más impacto tiene este cambio que, que hagamos en nuestra bueno, forma de tratar con, con el medio ambiente y en este caso con los productos electrónicos. Entonces el, el hecho de, de maintain o prolong entonces prolongar o mantener eh, está directamente relacionado con, con la reparabilidad de los productos. Entonces aquí para, para acabar este tema, digamos, eh, también cuando entramos aún más en detalle hablamos del ciclo biológico y el ciclo técnico y entonces los productos electrónicos nos entran en el, en el ciclo técnico de la economía circular y entonces el tema de desensamblar eh, poder desensamblar los productos tiene mucho mucho interés y aquí diría que no solamente para poder reparar los productos y el, por lo tanto evitar de crear eh, residuos sino también desensamblar porque luego podemos eh, pues re reaprovechar o reciclar los diferentes componentes de, de los productos electrónicos, eh, los que se luego vuelven como, como los llamamos dentro de la economía circular, los nutrientes técnicos para luego pues, volver al, al ciclo ya en el estado que sea. Entonces eh, esto sería pues, un poquito el contexto y ahora vamos a ver qué es realmente la reparabilidad y qué impactos sociales y ambientales tiene. Aquí utilicé nuestro manifiesto porque bueno, hay muchas formas de cómo definir la reparabilidad, de hecho según, pues, según la normativa o según pues, cada organización a lo que se dedique pues, hay un poco diferentes enfoques, pero yo creo que aquí podemos utilizar este, bueno, estos 10 estos criterios para tener una especie de, de listado de temas que no hay que olvidar cuando hablamos de la reparabilidad. Entonces, en este caso, en los primeros dos puntos hablamos de, de lo que es el costo de los componentes porque sabemos que, digamos, la decisión de las personas de reparar o no a sus productos depende mucho del coste de la reparabilidad porque en el momento que, que el coste de la, repa, de, de la reparación se acerca al coste de un producto nuevo, pues, eh, lógicamente, ya la, la mayoría de personas decide de no no hacerlo, no reparar y, y decide comprar un producto nuevo, entonces el, el coste es muy importante aquí. Eh, luego tenemos toda una serie de, de eh, lo que llamamos availability o, o disponibilidad uh, de tanto componentes uh, como herramientas, como software para los productos que tenemos en uso porque para repararlos pues está claro que uh, si falta cualquiera de estas cosas pues ya deja de ser factible la reparación. Uh, y es, es todo un tema en sí, uh, que igual después entramos más en detalle, de qué significa realmente tener eh, disponibles los, los componentes o los, eh, las herramientas para poder reparar nuestros productos. Uh, y después también es muy importante la información que muchas veces falta, porque eh, hay, digamos, muchas personas que afirman que, que estarían reparando sus, eh, sus productos, pero no saben cómo. Uh, y, y igual esto es justamente por la falta de información que, que hay en general y de los manuales de, de reparación. Entonces para que sean pues también los es muy importante que, que sea disponible la, la información y los manuales de reparación. Uh, y luego entramos en el tema de, de la, del desensamblaje, o sea esto ya es un tema puramente de diseño que debe ser posible que podamos desmontar el producto para poder intercambiar sus piezas. Eh, y luego eh, el tema de Open Source Rule, que, que igual no es un, un tema general de reparabilidad, pero a, a, aquí uh, pues tiene su importancia porque en caso que, por ejemplo, el fabricante no está dispuesto o no es posible de, de prever, por ejemplo, los componentes, pues esta regla o esta filosofía dice que deberían, debería haber información disponible para poder producir estos componentes por terceras partes o por uno mismo por ejemplo con una impresión 3D um, y finalmente eh, restricciones legales, entonces eh, también pedimos y es una, una cosa general importante de que no hayan ningunas restricciones que impidan al usuario para que, uh, para que repare su producto pues en, digamos en un resumen muy corto, esto es como por lo general definimos la reparabilidad. Y ahora pasaríamos a ver la importancia que tiene. Entonces, primero el, el impacto, uh, claro, es el impacto ambiental que como tiramos productos y luego los reemplazamos por nuevos, pues tenemos que uh, siempre añadir más material, más recursos naturales con todos sus impactos ambientales, pero también sociales que eso tiene. Y luego al mismo tiempo creamos basura, uh, aproximadamente 8, 80% de los productos uh, reemplazados por nuevos modelos acaban en sitios como estos, uh, que es un, bueno, un impacto uh, importante también considerando las sustancias que forman parte de, de, las, uh, de los aparatos electrónicos. Para darle un poco de, de números, a mí me gusta esta aproximación, que cada año eh, tiramos un equivalente de 4.500 eh, torres Eiffel eh, de solo basura electrónica, que luego todavía no hablamos de todos los otros productos que, que también tienen impacto. Y para dar un poco otro número, eh, pues por ejemplo son 416.000 eh, piezas de móviles que, que tiramos cada año. Uh, y bueno, es, es el, uh, el tipo de, de basura que, que va, uh, va uh, creciendo pues, con una tendencia muy, muy fuerte. Uh, bueno, más, más información. Aquí mencionaría un poco lo que ya dije antes, que el que 77% de, de, los, uh, de los europeos pues, estaría dispuesto a reparar uh, sus... A sus productos, pero no lo hace porque o es muy caro de hacerlo o no piensan que serían capaces o para justificar el tema. Bien, entonces, aparte de los impactos obvios ambientales que tiene el tema de no reparar, está también el impacto social y aquí en este caso hablaríamos del impacto positivo de, de, de sí, de reparar los productos, entonces hace crecer el mercado de la segunda mano que es bueno para, uh, sobre todo, los usuarios de, de las capas. O sea, es como una, una cuestión más social, más, más equitativa, uh, porque, digamos, el primer eh, usuario, pues, compra su, su elemento y lo vende de forma que la, el segundo o el tercero usuario todavía sigue teniendo una, eh, un producto de calidad y de valor. Entonces, no se pierde el valor durante el ciclo de vida del producto. Eh, después también es importante, y esto es una característica general de la economía circular, otro impacto positivo social es que se crean oportunidades laborales y que son, que digamos, eh, derivan de, de la, del cambio de una economía que es intensiva a la producción a una economía intensiva a, a trabajo. Entonces da muchas más oportunidades, no tanto a las grandes empresas, sino a uh, bueno, pequeñas mm, pequeña empresas de mano de obra. Y finalmente, eh, esto es un tema muy grave que, que sobre todo SETEM y muchas otras organizaciones uh, ponen mucha atención. Y aquí pues hablamos de, de los minerales de conflicto, uh, que son pues minerales que, que están muy presentes y muy importantes para la, la fabricación de los móviles y uh, tienen impactos graves uh, sociales sobre las personas involucradas en su... Eh, bueno, en, en el proceso de extracción y de, de incorporación en los móviles. Bien, entonces eh, la reparabilidad, eh, entramos en el tema de Red repair, intentaré ir más rápido porque creo que ya estamos un poco al límite de los 15 minutos. Eh, pues diría que para empezar que hay mucho movimiento alrededor de la, de la reparación, hay una cantidad de, de, de organizaciones que que se dedican a, a moverlo adelante, y estas organizaciones pues, se han juntado tanto bueno, hay que decir en, en la Unión Europea como en, en Estados Unidos para pedir la, el derecho de reparación para todos, universal, igual para todo el mundo. Y en Europa eh, esto ha, ha, ha conseguido tener una, uh, bueno, una forma de coalición de organizaciones europeas que están activas en esta causa, y se llama Rebs to Repair. Eh, sus, sus misiones son, sobre todo, informar a los ciudadanos, de involucrarlos en la comunidad y, y en crear impacto común. Eh, luego, eh, conseguir también cambios legislativos, entonces hacer un lobbying positivo a nivel europeo, y también, bueno, aclarar el cambio en el mercado global y contextualizar la reparación en los temas importantes como el cambio climático. Entonces es una, es una misión completa para mover la reparabilidad, que sea una, eh, pues, la primera selección para cada europeo cuando decides si reparar o, o comprar un producto nuevo. Sí. Eh, una de las campañas más importantes ha sido Long Leave My Phone, que podéis ver eh, poniendo este hashtag en las redes sociales, um, que os lo aconsejo y no, no me extiendo más porque me gustaría comenzar también los, los requerimientos básicos de la campaña, que son tres. El, primero, eh, el primer requerimiento es un buen diseño, entonces es eh, digamos, el, el requerimiento que permite que los productos sean desensamblables o desmontables, porque es el diseño que, es que realmente hace que el producto sea, sea reparable o no. O sea, no, no es todo, pero es un buen inicio y sin este inicio es imposible que, que se consiga. Entonces, eh, aquí se trata de la herramienta de Design for Disassembly, que significa básicamente hacer los productos de forma que no se necesiten colas y que se puedan eh, pues poner en, en, las, en los componentes fácilmente. Aquí tenemos un ejemplo malo, sin poner la marca, pero eh, digamos es, es, es una reparación. Muy, muy complicada, que necesita unas herramientas especiales porque se tienen que eh, pues, eh, quitar las colas y, y a, a veces incluso imposible que, que se haga. Y un ejemplo bueno, que es un, es un tipo de móvil que está compuesto de módulos y por lo tanto expresa finalmente la, el, lo que es la repa, reparabilidad en los, eh, en los aparatos electrónicos. El, el segundo requerimiento es el acceso justo. Entonces aquí hablamos sobre todo de que todo el mundo, incluyendo los reparadores independientes, pero también la gente que quiere reparar en casa, tenga la posibilidad de hacerlo, o sea, que tenga la, la información, que tenga acceso a componentes y herramientas y que eh, no haya ninguna barrera legales que, que, que hoy en día existen muchas, por ejemplo desde el punto de vista de seguridad, eh, pues para poder reparar sus, sus productos. Y entonces que no se, no se quede en las manos solamente de, de la industria. Y finalmente, eh, el, el tercer requerimiento, que es muy importante, eh, es la información para el consumidor. Y entonces pedimos de la campaña Right to Repair que los productos tengan la información que enseñe su estado de, de reparabilidad. O sea, cómo son las uh, etiquetas energéticas, pues algo parecido para que tengamos la información sobre... Eh, pues sobre el nivel de, de cómo reparar. Seguramente ahora hablaremos más de esto. Bien, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra a, a, a Marta. Muchísimas gracias, Susana, muy interesante. Eh, ya lo comentaremos más en detalle luego. Ahora paso el, el rol de presentadora a Diego. Cuando quieras, Diego. Okay. A todos y a todas. Estoy enredito. A ver si sale. ¿Sale ya? ¿Está bien? No las puedo ver ahorita. ¿Me escuchan bien? Sí, sí sale. ¿Ah, Perfecto. Ok, muy bien. Uh, bueno, esto. muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Diego. Estoy trabajando en la en la oficina de ambiente europeo, y, y bueno, allá estoy eh, más o menos estoy dedicándome más a las materias primas y a la economía circular. Ah, entonces voy a dar una visión de conjunto, ah, como Susana ya lo dijo, hay muchas cosas que ella ya explicó, entonces no voy a ir en, en mucho detalle. Um, esto quería dar una cifra, básicamente en el 2018, 7 mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo, esto es decir en el internet de las cosas, uh, no solamente a uh, nuestros celulares y nada, pero en todo en conjunto. Entonces para el 2025 sería, de, esto no también es, no es tan seguro porque hay diferentes tipos de, de estimados, pero uno de ellos dice que puede llegar hasta siete, 75 mil millones. O sea, esto es lo que requiere es un montón de materiales y un montón de, de labor también para, para que estos um, dispositivos lleguen al mercado. Y entonces, esto, como Susana ya dijo, solo quiero explicar un poquito. La extracción de estos materiales viene de forma legal y ilegal y de, en todas partes del mundo. Esta, por ejemplo, este niño está trabajando en una mina en la, de pública, la República Democrática del Congo y obviamente bajo uh, condiciones laborales muy, muy, muy, muy, uh, muy malas. Y en la otra, te, podemos ver una mina de oro en Perú, en el norte del Perú que se llama la mina la y obviamente eso también tiene un impacto severo no solamente eh, al nivel ambiental pero también sociológico social también y, y bueno y, y de la salud de, la, de las comunidades que viven ahí ah, también en la fabricación en, en toda esta cadena de suministro hay muchos esto hay muchos estos derechos humanos que son obviamente violados y entonces en la fabricación, esta es de Foxconn en, en China, uh, de repente ustedes se acuerdan de escuchar uh, los suicidios que pasó en Foxconn hace unos años, y en verdad eso fue esto, noticias internacionales, y muchas de esas personas desafortunadamente trabajan muchas horas, están involucrados en, en trabajos que son mucho de las manos, y obviamente los químicos que también se, se utilizan durante, durante la fabricación de estos productos, ¿no? Uh, pero también después de eso, después que usamos, estos productos llegan al mercado, los compramos, después de eso uh, los botamos y, y estos residuos básicamente llegan a lugares como este en, en Ghana y, y ahí la gente los recicla de una manera informal también y al reciclar obviamente están en contacto con químicos, uh, con ácidos um, y lo queman y eso es lo también Y en muchos de estos casos, muchos niños están trabajando en estas condiciones. Um, bueno, también quería mostrar rápido cuánto, o sea, cuánta materia hay en nuestros celulares. En este caso podemos ver que el cobalto hay 700 toneladas, en oro 4.2. Uh, y obviamente paladio y también esto plata y cobre. Pero también quería mostrarle que la producción total de la, de, de la producción total de oro de Perú en el año 2019 fue 128 toneladas de oro aquí podemos ver que tenemos 4.2 toneladas en, en números del 2013 no obviamente que ahora es mucho más alto pero esto da una es solamente para, para darle para mostrarles que cuánto cuánta materia tenemos cuánta, cuánta materia prima tenemos en ya en nuestros celulares Usualmente en nuestros cajones, en la casa. Bueno, um, aquí también la producción, se puede notar que la mayor producción, o sea, las emisiones uh, de gases de invernadero, salen en la producción de, de estos, estos productos. Estos es prácticamente en los productos de los celulares. Que usualmente tiene una vida de dos a tres años. Entonces la solución, con tanto daño ambiental, la solución es tenemos que guardar nuestros Nuestros, esto, nuestros dispositivos más tiempo y repararlos cuando se rompen. Y obviamente ya hablamos de, Susana ya habló de la derecha a reparar. Entonces le voy a dar ahora un contexto europeo. ¿Qué está pasando en, en la Unión Europea? Entonces la Unión Europea básicamente, uh, para llegar al año 2050, está tratando de, de, de crear una nueva, uh, una nueva economía, una en la cual sea más equitativa, uh, más esto más sostenible, y prácticamente con una nueva estrategia de crecimiento que transforme a la Unión Europea en una economía moderna, eficiente y bueno, sostenible. Esa palabra crecimiento es un poco el problema entre organizaciones civiles que están tratando un poco de, de verificar qué significa la Unión Europea con el crecimiento. Ah, pero bueno, entonces en, en el Pacto Europeo Verde, que consiste en diferentes temas, ah, hay un plan de acción de economía circular, y en este plan de acción, a, a la comisión trabajará para establecer un nuevo derecho a reparar. O sea, esto es el, la primera vez en la que la Unión Europea o sea, puso en, en legislación ¿da? el derecho a reparar. Um, y en esto vamos a tener la disponibilidad de piezas de repuesto, el acceso a la reparación, en el caso de las tecnologías de la información y comunicación, uh, el derecho a actualizar el software obsoleto también, Uh, medidas uh, reglamentarias sobre cargadores para teléfonos móviles, dispositivos también similares, incluida la introducción de un cargador común, o sea, un cargador que no importa si sea de Apple o si sea de Android, o, uh, diferente, o sea, tener uno común para uh, o sea, no tener tanto, tanto desechos, ¿no? Um, pero eso está previsto a retomar la iniciativa el primer trimestre del 2021, la Comisión ha publicado una evaluación de impacto de las opciones políticas que hay a principios de este año, pero todo esto más bien va a ser para el próximo trimestre del 2021. También hay que saber que este pacto, europeo, pacto verde europeo fue anunciado antes del COVID y el COVID sí ha movido un poco las políticas y las legislaciones, entonces hay muchas cosas que todavía tenemos que ver. Um, Oh, también hay una, un plan de evaluación y escala en la Unión Europea para devolver o vender teléfonos móviles, tabletas y cargadores viejos. Uh, pero no hay novedades sobre esto tampoco. Esto es solo una propuesta en el, uh, en el plan de acción. Um, pero probablemente será parte de la iniciativa circular de ICF. Todavía falta tiempo. En este sentido, todavía no sabemos mucho. Um, y también restricciones, en el plan de acción, también hay restricciones de sustancias peligrosas en equipos electrónicos. O sea, uh, sustancias como químicos o cosas así, esos también están tratando de reducir, uh, porque esto nos puede dañar de todas maneras. ¿no? Uh, al consumidor, pero también a la gente que repara. Uh, uh, entonces, la otra, ¿ok? Entonces adentro también hay la iniciativa de productos sostenibles. Uh, ahorita está pasando por una consulta pública será el primer trimestre del próximo año también. Ahorita estamos en un periodo de feedback hasta el 16 de noviembre, pero ya comenzando el próximo año cualquier persona en verdad si, si ve esto, quiere comentar, puede comentar y la Unión Europea también lo va, uh, lo va a mantener en un instrumento. En un uh, bueno, esto entonces es básicamente para establecer reglas para la, responsabilizar los productores de proporcionar más productos circulares e intervenir Um, antes de que los productos se conviertan en residuos. Por ejemplo, proporcionar productos como servicio, proporcionar servicio de reparación o garantizar la disponibilidad de repuestos. Y más aún, para implementar el diseño ecológico en productos no energéticos. O sea, esto va más a no solamente a productos energéticos, pero también textiles, materiales de construcción, muebles, químicos, etc. Y también cubriendo la eficiencia de material, o sea, es decir, reparación. Um, en el tema de químicos, no sé, cómo reparación en químicos, no sé, pero bueno, está previsto uh, en una cierta forma. Otros equipos están a cargo de eso. Pero bueno, y el problema de FIBA, como ya dije. Uh, ok, eh, y bueno, adentro de también lo más importante en, estos, en estas legislaciones es el diseño ecológico. En el 2019 uh, hubo unas nuevas reglas del, del diseño ecológico, que en verdad está ya en... Está ya en los libros desde el 2005, pero en el 2019 hubo un movimiento más, más pertinente a nosotros, ¿no? um, El ecodiseño básicamente es un conjunto de medidas que obliga a los fabricantes a hacer que nuestras neveras, televisores, bombillas y muchos más productos de consumo, para que esos, esos productos sean, consuman menos energía, ¿no? Ese es el, el, el core. Y estamos ahorita en, la, en, en las ONGs, está, están tratando de, de seguir ese desarrollo de esas políticas y también estamos tratando de abogar por políticas abiertas y más ambiciosas. Porque la industria también, obviamente, quiere minimizar el tipo de información que los consumidores, que los consumidores tenemos, a los usuarios y, bueno, y los reparadores también. Um, entonces, esto es solo los productos que estén requisito de ecodiseño, pueden entrar al mercado europeo. Si no, entonces tampoco. No. Um, entonces, esto a partir de 2021, todos los televisores, monitores, uh, frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavadoras y secadoras, um, y productos de eliminación comercializados en la Unión Europea deberán cumplir unos requisitos mínimos de reparabilidad, uh, destinados obviamente a, a prolongar su vida, y estos productos... Uh, también será más fácil de reciclar gracias a, mejor, a un diseño mejorado. Y en el caso de las pantallas, por ejemplo, la eliminación de retardantes de llama halogénados. Halogenado, um, y bueno, esto es lo que decía de los, de los químicos y cosas que pueden dañar la salud. ¿no? Uh, por el momento, un estudio sobre los, um, te, uh, los celulares está en continuación. Um, básicamente... Antes que vaya ahí, un ratito, quería solo mostrar que, mira, si vemos esto estas medidas pueden ahorrar a, a me, más o menos 150 euros al año por familia um, y contribuir a un ahorro energético el equivalente al consumo de toda Dinamarca. O sea, es, es, es grande. Pero hay que notar que esos ahorros se deben únicamente a las medidas de, eco, de eficiencia energética. Y no es a la reparación. Estos también estamos tratando de calcular y sería bueno tener un número concreto de decir cuánto cuánto está minimizando entonces, esto lo que hace en reveros o consume energía en sí a causa de la reparación pero bueno eso está en eso estamos um, ok perfecto entonces esto eso es continuado básicamente los detalles aquí pueden ver hay esto básicamente van a entrar en marzo del 2021 ¿no? pero va a demorar dos años para que los reparadores y los usuarios en sí tengan esta información. O sea, es decir, que en el 2021, en marzo, ya las, esto, las compañías van a tener que diseñar sus, sus, sus productos de cierta forma. Pero en dos años más tarde, recién esas, esas, uh, esas herramientas y todo, esas esquemáticas y los manuales y todo, ya van a ser más abiertos. Um, pero obviamente... Muchas cosas pueden cambiar, a veces esto, no todo es esto, está escrito. Um, tiempo mínimo de, de entrega y de repuesto, por ejemplo, es más o menos 15 días, estamos tratando por, por, por menos tiempo. Um, y bueno, aquí puedes esto, a ver, y, y obviamente 7 a 10 años después de que el último producto fue puesto en el mercado, ¿no? Para que tenga, para que lo, nuestros productos puedan durar más tiempo. Um, ok. Entonces, esto estas son las medidas en desarrollo, como hablaba. Y el teléfono está, estará listo, el estudio preparatorio de sostenibilidad y todo estará listo para febrero de 2021. Y el laptop también se está haciendo ahorita. Um, el siguiente. Y la ley del consumidor, como hablaba, como hablaba Susana, esto es básicamente para empoderar a los consumidores a la transición verde, o sea, el green deal, el pacto verde europeo está tratando de hacer la Unión Europea, y la iniciativa tiene como objetivo garantizar que los consumidores reciban información confiable y relevante sobre los productos en el punto de venta, incluso sobre su vida útil y sobre su disponibilidad de servicios de reparación, repuestos y manuales de reparación. También se considera fortalecer aún más la protección del consumidor contra el lavado verde o greenwashing y la obsolencia prematura Estableciendo requisitos mínimos para etiquetas, o sea, logos de sostenibilidad, de y herramientas de información también. Y es importante también reconocer uh, los objetivos económicos, los incentivos económicos y los precios que aún faltan en el enfoque de los incentivos de la Unión Europea. Esto es debido a que el impuesto sobre el valor añadido, o sea, el IBA, es una competencia nacional, y todavía se falta el precio. Entonces queda una pregunta, o sea, ¿cuál es el precio de las puestas de repuesto? Y eso es algo que, que todavía no se ha calculado muy bien y, y puede cambiar uh, de países. Y eso es algo que también estamos viendo. Um, okay. eh, disculpa, deberías ir concluyendo cuando puedas porque no tenemos mucho tiempo. Gracias. terminando ya, ya. Sí, sí. Uh, y bueno, los desafíos, esto es esto muy bueno saber, es que hay dos acuerdos voluntarios, es prácticamente las consolas de videojuegos y las impresoras, es esto, se están poniendo acuerdos voluntarios que obviamente no van a llegar lo, lejo, lo más lejos posible. Um, la, las disposiciones sobre diseño ecológico entre el re, reparador profesional y usuario final también son un poco complejos, porque la mayoría de las disposiciones dan acceso a todas las piezas de repuesto, acceso a la información, etcétera. Pero se aplica solo a los reparadores profesionales y no define muy bien o muy claramente lo que es un reparador profesional. De hecho, deja que los estados miembros decidan cómo hacerlo. Y muchos estados miembros no tienen muchos recursos para la implementación del diseño ecológico, por lo que existe el riesgo de que no hagan mucho o dejen que los fabricantes decidan el proceso. Hay el precio también. El fabricante define lo que puede ser un reparador profesional, lo que hace muy difícil conseguir estas partes y pueden controlar más el mercado. Y una última cosa, por lo general los fabricantes utilizan dos argumentos en contra de la reparación abierta, básicamente la seguridad, o sea, las personas no, en su punto de vista, las personas no pueden reparar las cosas por sí mismas de manera segura, entonces necesitas a alguien prof profesional y alguien de, de la industria, o y, y la propiedad la intelectual. O sea, los manuales de reparación revelan e información competitiva que es valiosa, va, va, uh, valiosa sobre sus productos. Entonces, no quieren esto, dejar eso a los consumidores. Uh, y bueno, ahí estamos. ¿Está bien ahora? Sí. No, no, funcionaba. Muchas gracias, Diego, eh, por tu presentación y por darnos esta visión general de, la, de las legislaciones, muy interesante. Lo vamos a comentar más después. Ahora paso el rol de presentadora a Sara. Cuando quieras, Sara. Muy bien, pues eh, en primer lugar, igualmente agradecer la invitación a, a esta jornada os comparto mi pantalla, entiendo que ya podéis ver, ¿verdad? Vale. Muy bien, pues yo voy a hablar un poco desde dos perspectivas, ¿no? Porque realmente, por una parte, como ingeniera electrónica y diseñadora de productos electrónicos, eh, es poco lo que me dedico en mi día a día, pero también, por otro lado, como activista también en... Como CETEM, por una parte, y Ingeniería Sin Fronteras, por la otra, en las campañas de electrónica justa, electrónica ética, y también como activista en otras campañas de otras organizaciones que llevan a cabo actividades de reparación como Restantes Barcelona, donde también participo como voluntaria <risa> en alguna de sus restantes partes. <risa> disculpa Diego, perdona, ¿Puedes ponerte en, en silencio? Gracias. <risa> vale. Bueno, intentar ser breve también porque andamos un poco justitos de tiempo, entonces voy a intentar resumirlo en todo lo más rápido posible. Por ¿vale? una parte, en cuanto a todo el tema del diseño de productos electrónicos, comentar toda la parte de, de la gestión de, de su diseño, ¿no? en cuanto a diseñar para durar, evitando obsolescencias programadas que se, llevan, que se llaman obsolescencias planificadas de los productos que los fabricantes sacan al mercado. ¿no? Eh, dentro de todo el proceso de la obsolescencia programada, aparte del propio diseño como tal pensado para tener una duración determinada, también influyen otros, otras partes como por ejemplo todo el tema de la publicidad, ¿no? de la gran inversión que hacen los fabricantes para incitar con su publicidad a, a los consumidores a, a renovar sus terminales con productos que van sacando con gamas superiores, pero donde realmente... Muchos de los productos que se van actualizando, digamos que las diferencias a nivel técnico son, son mínimas y que bueno, realmente incitan a los consumidores a, a llevar a cabo una compra nueva. En la foto de la izquierda eh, muestro un ejemplo de obsolescencia programada para que tengamos un, un ejemplo físico real de impresoras en las cuales... Cuando la propia impresora llega a un número de ciclos de impresión concreto, a X número de impresiones, esta memoria que se señala aquí en esta foto, una memoria de que llevan estas impresoras con un contador donde se va contabilizando este número de impresiones, al llegar a ese número concreto, la impresora pone fin al número de impresiones y deja de funcionar. ¿no? Es un ejemplo muy claro, entre muchos otros, de obsolescencia programada, donde directamente los diseñadores de estos bueno, los fabricantes están controlando la durabilidad de sus productos. Este es un ejemplo en el que, como reparadora, pues, se puede llegar a ver también que directamente con desoltar este chip de la impresora, la impresora vuelve a funcionar correctamente. Por lo tanto, como activista y también como diseñadora, eh, demandamos eh, este diseño duradero a los fabricantes. ¿no? De, deberíamos de fomentar un diseño eh, en el cual desde las primeras fases de su conceptualización del propio diseño se piense ya directamente en, en durar lo máximo posible y diseñar para, para ser fácilmente reparable. Con diferentes técnicas, técnicas de ecodiseño... Eh, en el que, bueno, pues entre otras cosas, como, o sea, como comentaba antes Susana, eh, pues se eh, emplean diferentes técnicas de diseños modulares, diseños donde las partes sean muy fácilmente accesibles, eh, sin ningún tipo de traba para que la persona usuaria pueda reparar incluso su propio dispositivo sin tenerlo que llevar a, a reparar. Entonces, eh, digamos que se está fomentando esto, pero todavía, todavía hay un largo camino por recorrer para fomentar realmente diseños duraderos y diseños reparables. ¿Hay algún certificado, diferentes sellos eh, para poder promover todo este tema de, de diseños sostenibles y de diseños sin obsolescencias programadas? Ese es un ejemplo que pongo aquí en esta diapositiva. Y realmente eh, está claro que que es posible en diseñar para curar. Y aquí hay yo algún, como os muestro unos ejemplos rápidos en los cuales, pues por ejemplo, esta lavadora es una, es una lavadora de un fabricante en el que realmente se garantiza que esta lavadora puede llegar a durar y que de hecho garantizan 50 años sin, sin problemas para que esta lavadora pueda funcionar pues, perfectamente a diferencia de, de otros dispositivos que tenemos hoy en día similares y, y donde cada vez estos dispositivos estamos viendo que duran menos, ¿no? porque hace años teníamos electrodomésticos que incluso duraban bastante más que los de ahora. Otro ejemplo, eh, hay algún fabricante como el fabricante de la izquierda, en el cual llegan a garantizar bombillas donde su diseño eh, está garantizado para que dure 25 años, Entonces, estamos viendo que realmente sí que es posible que hay aunque fabricantes contados, pero sí que los hay. Eh, en la parte de la derecha eh, tenemos el famoso caso, no sé si conocéis, de la, de la bombilla de Livermore Liber, de en California. O Esta es una bombilla que lleva desde 1901 ¿no? encendida. Es una bombilla que lleva sin dejar de funcionar de manera continua, más de 100 años, y donde es el claro ejemplo de que se puede diseñar para un De hecho, esta fotografía, esta pintura que he hecho, no sé si se puede llegar a apreciar en la cámara que es, que es de ayer, eh, porque tiene una webcam donde puedes ver eh, el estado de la bombilla técnicas de reparabilidad como por ejemplo que sean diseños modulares que las baterías por ejemplo que son piezas claves que sean fácilmente accesibles eh, que la sustitución de los módulos completos sea muy sencilla y que puedas reparar solamente una parte o sustituyéndolo eh, solamente una parte sin tener que sustituir todo el móvil pero sin embargo nos vamos a la cola de la vista ¿no? y hay otros casos pues en los que, por ejemplo, eh, el uso de adhesivos es muy común, entonces es muy difícil reemplazar eh, diferentes componentes al, al estar totalmente pegados, o por ejemplo, reemplazar una batería eh, sin que se requiera de un desmontaje casi total. Por ejemplo, también el puerto de carga, el tan típico de tener que de soldar ese conector USB y tener que soldar otro, y al final es un, es un puerto que usamos en nuestro día a día al recargar, pues el, diseños donde está directamente en la placa principal y no deberías de tener que sustituir una placa principal simplemente por esto. Son ejemplos que a nivel de, de reparación pues hay que tener en cuenta. En cuanto al ciclo de vida, eh, bueno, pues ya mis compañeros han comentado un poco todos los impactos de las diferentes fases de, de un producto eh, electrónico desde su extracción con todos los impactos que conlleva, fabricación, el uso y por último el fin de vida, que es aquí donde queríamos hacer hincapié eh, como una vez que un producto llega a su fin de vida, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? desde la parte del reciclaje de sus componentes, para poder de nuevo volver a fabricar el producto electrónico o pasando también por toda la parte de la reparación reutilización, que es lo que se debería de hacer y en último caso ya reciclar cuando el producto no, pues realmente ya no, no, no, te, no se puede llegar a, a reutilizar y por último ya el en ese caso, la parte de cuando se convierte ya en desecho. Eh, bueno, hay muchos vertederos en, no solamente en, en zonas de países del norte, sino también encontramos exportación de residuos electrónicos a países en vías de desarrollo, como aquí en este ejemplo son, son fotos tomadas en, en Ghana, donde además tuve la oportunidad de ir y ahora están tomadas por mí misma. Y donde podemos ver claramente, como en la etiqueta que marco aquí abajo, de, de una etiqueta de una televisión, de una cargasa de una televisión, eh, donde claramente se veía que es un producto de España y que se acabado en Ghana, eh, pues vemos que a pesar de que existen convenios, como el convenio de Basilea, eh, que prohíbe esta exportación de residuos de... Países desarrollados o países en vías de desarrollo, pues esto no se está cumpliendo. ¿no? Entonces, es muy importante que surjan estas iniciativas tanto por parte de los fabricantes para poder eh, dar solución a, esta, pues a, a este gran problema medioambiental y social, eh, como por parte de los consumidores. Bueno, nosotros al final pues somos responsables y somos cómplices de, de todo esto con, con nuestros actos de consumo, eh, como también toda la, toda la parte ya de de organismos, como lo que ha estado, estado comentando antes, para fomentar leyes y pues para fomentar este tipo de iniciativas. Y, bueno, pues realmente hay muchas iniciativas de reparación. Eh, hay muchas actividades, aquí pongo unas cuantas, como por ejemplo Restartes, en el Restartes Barcelona se organizan Restartes donde la gente eh, se une para intentar Reparar en grupo diferentes dispositivos. En Ingeniería Sin Fronteras también tenemos los Cafés Reparas o los Desmuc Reparas, dependiendo de si son por la mañana o por la tarde. Eh, Retail Café, Ensolidanza, eh, Andróminas, you New know, eh, Reuse, IFIX. En, en hay bastantes iniciativas donde eh, pues, podemos aprender incluso a reparar sin tener ninguna noción previa, eh, porque. Son actividades donde se comparten muchos conocimientos. Realmente, en este tipo de actividades no tienes por qué tener estos conocimientos, pero al final cuando es, sueles ir a menudo a estas actividades y donde sueles ver que muchas veces los errores de los dispositivos son los mismos y son repetitivos porque los fabricantes lo han diseñado de tal manera que es que son muy repetitivos, acabas aprendiendo los fallos típicos que tienen. Entonces, la gente, es muy, es muy satisfactorio ver cómo la gente, y bueno, yo, yo incluida, pues vamos aprendiendo, ¿no? Antes de no tener prácticamente una base, a, a poder llegar a, a saber cómo reparar un producto. Entonces, bueno, aquí muestro simplemente unas fotografías de, de diferentes actividades, y ya no solamente de productos electrónicos, también podemos llegar a ver pues, de productos textiles, donde se puede llegar a reconvertir pues camisetas que no te valgan o camisetas que tengan eh, trozo roto, poderlo convertir pues, en alguna bolsa, una mochila, eh, cualquier tipo de producto que sea susceptible de, de darle una segunda vida. ¿no? Y al final, eh, ya no solamente son los reparadores, sino que las personas que llevan esos productos para intentar repararse son, son los que participan directamente en, en su reparación, ¿no? guiados por la persona que, que que tengan ese conocimiento y realmente es muy satisfactorio y, y os animo a que participéis en este tipo de actividades que cada vez están dando más porque es, es muy necesario eh, y donde realmente, ya por último para acabar esta diapositiva, eh, se ven los resultados, ¿no? estas pizarras son, de, cuando acabamos las, digamos, estas, estas actividades de reparación, vemos que de, de todo lo que ha llevado la gente para reparar, hay un porcentaje alto real de, de productos que se acaban reparando. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que son actividades bastante satisfactorias donde se está dando una segunda oportunidad o una tercera oportunidad a productos que podían ya ser desechos. Por lo tanto, al final, está reduciendo todos esos impactos medioambientales y sociales de los que hemos estado hablando. Y bueno, pues ya concluyo porque además andamos justitos de tiempo, aunque no haya llegado a los 15 minutos y empezamos con lo que es el debate. Eh, muchísimas gracias, Sara. Eh, si os parece, ahora entramos a la, en el momento más o menos del debate, de comentar conjuntamente, de hacer preguntas a, a los ponentes. Eh, si te parece, Sara, empieza con la, con la ronda de preguntas y vamos, eh, vamos alternando. Vale, perfecto. Pues yo sí que quería preguntar a la gente que está conectada a ver si nos pueden contar un poco su experiencia, si han llegado a reparar alguna vez algún tipo de aparato, si, si realmente han llegado a tener algún tipo de experiencia, aunque no tengan conocimiento, pero si han, han llegado a dar ese paso y, y en el caso de que no lo hayan hecho, ¿qué es lo que, lo, lo que os ha impedido el, el, el dar ese paso? A, a abrirlo y a, a ver qué puede pasar, ¿no? Si, si, queréis, si queréis comentar esta, las preguntas, por favor hacedlo por el chat y las leeremos en voz alta. Vale, comenta Judith, estoy leyendo que ella, eh, lo que la frena es la falta de conocimientos y la falta de herramientas. Vale. Bueno, yo simplemente quería comentar al respecto eh, que, bueno, precisamente por esto están estas iniciativas grupales, ¿no? Donde, aunque tú no tengas ese conocimiento, eh, pues son conocimientos compartidos por la gente que está en este tipo de actividades y aunque tú no tengas ni el material a nivel de herramientas ni esos conocimientos, te puedes acercar a, a ver en estas iniciativas grupales qué es lo, cómo te pueden asesorar... Eh, ellos tienen, normalmente en todos estos grupos tenemos herramientas para poder eh, solucionar ese problema. Y bueno, en el caso de, de que tampoco se tenga herramientas, eh, comentar que también existen iniciativas como por ejemplo Biblioteca de las Cosas, donde tú puedes alquilar eh, pues, eh, material que, que no te merezca la pena llegar a comprar porque no vale, vayas a dar un uso más que puntual. Y bueno, son iniciativas este tema de bibliotecas de las cosas que son interesantes también para este tipo de herramientas. De nada, yo Ernesto comenta, yo reparé mi portátil a base de tutoriales de YouTube. Pues fíjate, muy bien. Así es que si se tiene interés, aunque no llegues a tener ese conocimiento técnico total, eh... Cada vez hay, hay más material por internet o en la web de iFixit, como hemos comentado antes, hay bastantes guías y, bueno, pues por YouTube. Al final no deja de ser una red eh, de gente que vamos pidiendo el conocimiento en internet y, bueno, está muy bien que, que ya has podido reparar tu portátil con, con tutoriales, sí, Y luego también... Hay un tema que hay veces que ni siquiera abrimos los dispositivos, que simplemente con abrirlo hay veces que es un problema insignificante, o sea, como, como por ejemplo que, que simplemente hay algo desconectado dentro y que simplemente por no haberlo abierto, no, hasta, no sabes qué es lo que le pasa, pero no tienes que tener muchas veces ni conocimientos para ver que son problemas básicos. Muy bien, Elena también comenta que ha llegado a reparar su espectador y varias veces, muy bien. Quería preguntar también si eh, disponéis de, de móvil, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que ya habéis llegado a hacer con vuestro último móvil? Y que cuando se os estoquea un, un móvil, ¿qué, qué, qué haces? ¿O, ¿O qué piensas hacer con el que tienes? ¿Y si compras...? ¿Uno nuevo? ¿Si lo reparas? o que, ¿Qué es lo que soléis hacer con vuestros móviles? Fernando comenta, <risa> perdón. Fernando comenta que ha reparado su móvil un Fairphone. Muy fácil. ¿verdad? Es uno de los puntos que comentábamos antes dentro de, del ranking de iFixit. Precisamente está en el puesto número uno en cuanto a reparabilidad porque... Es fácilmente reparable. Pero con aparatos más complejos, con Mentalena, te echa para atrás el tiempo que crees que vas a emplear para entender y conseguir una reparación. Así es. Sí, al final también es evaluar un poco el, el coste, ¿no? El pensar en que realmente pues el coste de esa reparación, ya sea a nivel de tiempo de todo lo que te va a emplear o el coste económico de lo que tengas que comprar para, para poderlo solucionar o, o lo que tengas que pagar en alguna eh, tienda de reparación, pues que no, va más allá, ¿no? Que no solamente es el coste económico o el coste de ese tiempo que se necesita para reparar, sino también es el coste del impacto social y del impacto medioambiental que hay detrás, ¿no? Aquí es siempre el debate, ¿no? Que si no debe ser eh, posible de que, de que cada uno se pueda reparar sus cosas en casa porque eso al final te quita una buena parte del coste, ¿no? Porque es una cuestión sobre todo de, del coste de trabajo, pero claro, luego también debe haber esta otra posibilidad para los que realmente no quieren dedicar el, el tiempo, entonces siempre pueden llevar a un servicio y este servicio debería poder ser independiente. Porque eso no es en cada caso, ¿no? Justo por los móviles, por ejemplo, que tienen los propietarios, o sea, que necesitas una herramienta particular que solo tiene el fabricante, entonces no, no se permite, o por razones legales también, que habían, no sé si habéis visto, pero varia, varios juicios entre Apple y reparadores independientes que estaban usando pues, piezas que no eran de todo legales, o sea, no eran por parte de Apple directamente, y entonces esto... Uh, crea un problema grave porque realmente no hay opciones. O sea, no se puede reparar ni en casa y no, no se puede reparar por reparadores independientes tampoco. Es como el, el fallo práctico que tenemos y contra lo que está luchando la campaña de Fripper. Gracias por las preguntas, Sara, y por las respuestas que habéis dado. Eh, si os parece, pasamos a, a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta dirigida a los ponentes? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues yo empiezo. Eh, tengo una pregunta dirigida a Susana. Eh, me ha parecido muy, muy interesante que has comentado en tu presentación que, que el 77%, si no me equivoco, de los usuarios no quieren reparar debido también al debido al coste de la reparación, ¿no? Porque es un coste muy elevado, si no me equivoco. Eh, sí, sí, eso es, es, es, es, sí. sí. Sí, era reparar. Que o sea, sí, que tienen o sea, reparar, reparar Vale. Pues mi pregunta es, uno de los motivos por las cuales la gente no repara aparte del coste, ¿es posible que haya también alguna ¿Tendencia cultural o sociológica en qué es mejor eh, comprar? ¿Hay alguna construcción social que hace que la gente, aparte del coste que tenga la reparación, decida no hacerlo por, al, por alguna especie de sistema, etcétera? ¿Y si es, crees que existe alguna cosa así? Si es así, lo ¿puedes, eh, ¿puedes contar tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que hay una cantidad de, de razones por qué esto no pasa. Primero, parece que cómo va todo así tan rápido en esta vida y uno tiene que entender y hacer tantas cosas, pues al final hemos perdido un poco la manualidad. O sea, poca gente ya se dedica a algo que necesite pues, más tiempo, más trabajo, más concentración, aprender cosas. O sea, es típico manitas que siempre había en la familia... Uh, que, bueno, que, que sabía reparar todo pues esto ya cada vez existe menos sobre todo en la generación más joven ¿no? que o sea, mucha gente ya no tiene tiempo para esto piensa que no tiene tiempo otra parte es que realmente la gente tiene la sensación que no lo sabría hacer porque las tecnologías cada vez parecen más complejas y hay una parte de razón obviamente en esto eso es un poco lo que aquí comentaba también creo que eh, Elena, que te, te tiras mucho tiempo para aprender cómo hacerlo, entonces hay como una cierta resistencia y que a lo mejor si hay una continuidad en eso, si se si aprendiera, pues por ejemplo, en la escuela de, de cómo funcionan mejor las cosas, pues a lo mejor funcionaría más. Y luego también obviamente hay todo del tema del consumismo, ¿no? que no tenemos que entrar en el detalle, pero también se comentó, no sé si era Diego o Sara que lo dijeron, pero que... Uh, los, los fabricantes básicamente intentan vender más piezas y eso en, pues se crea como una idea que, que la gente necesita tener el último modelo de, de cada cosa, aunque pues solamente tenga una cámara un poco mejor o aunque sea el diseño más bonito o lo que sea. Entonces sí, yo creo que hay una cantidad increíble de razones que hay que tratar. No, no. Veo que hay una pregunta de Ernesto, la formulo y a ver quién quiera eh, responderla. Dice, ¿realmente es legal la obsolescencia programada? Me ha sorprendido el contador de la impresora y no entiendo cómo eso no es un problema para el fabricante. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Sí, yo puedo responder la pregunta. Uh, ¿Es legal? Sí es legal, o sea, en, en el sentido en el cual es difícil comprobar que la, ha sido, la obsolescencia ha sido programada. En ese, es decir, prácticamente si vas a, a una corte o algo así, tienes que verificar que ha sido una estrategia de la compañía que ha querido que, que el uso útil de, del producto sea limitado y eso, ese, esa intención es, es difícil de comprobar, es el problema. Um, pero es algo que también se está viendo al nivel europeo, se está viendo para, para tratar de minimizar eso. Pero es un debate político todavía. Y obviamente la industria dice que uh, no es obsolencia solo que hay un montón de diferentes tecnologías esto, mejorando todos los años y obviamente quieren que sus productos sean los, los más altos en tecnología. Uh, pero bueno, obviamente podemos ver en los recursos y los años que el uso de, de, nuestros, de nuestros dispositivos eh, eh, en, en su vida total, o sea, ha disminuido. O sea, nos podemos acordar en el 2005, en el 2004, cuando teníamos esos uh, celulares que nos duraban 4, 5 años, no sé, uh, hasta no, antes que no se rompían, por ejemplo. Y bueno, ahora toda la cosa está cambiando ahora. Uh, entonces, es en legal, en, en, en, también, o sea, Puede, puede ser que sea más difícil en el futuro, eso obviamente sería mejor, um, pero de nuevo llegamos al momento en que es difícil comprobarlo. Eso es, eso es el... y diría también e que, que realmente se está trabajando en este sentido y que, por ejemplo la Unión Europea cada año tiene unas convocatorias para proponer los pues, proyectos científicos y desarrollos nuevos para resolver cuestiones, pues, tanto ambientales como sociales, y uno, una de las convocatorias este año sido justamente para eh, luchar contra la uh, obsolescencia programada en el sentido de desarrollar una herramienta que permitiría lo que dice Diego, reconocer que, que ha sido realmente programada. Entonces, sí, o sea, ahí hay movimientos en este sentido. Gracias. Eh, tenemos tiempo para una última pregunta porque deberíamos ya ir concluyendo. ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta? Eh, Fernando pregunta si hay algún tipo de clasificación, normalización del grado de separabilidad de un producto a nivel de Europa, de reparabilidad. ¿Alguien quiere responder a esta última pregunta? Bueno, eh, por ahora eh, no existe como algo normalizado como tal, pero se sí está tra trabajando en lo que se llama referability Scoring System y es, esto parcialmente ya tendrá que estar incluido en la uh, información sobre el producto. ¿Verdad, Diego? Esto ya o sea, es realmente una, será como un número que definiría pues, el, el grado, aunque no está todavía bien bien definido. Y solo es para unos grupos de productos, pero, pero sí, ya está, bien. ¿no? Disculpa. Sí, sí. Ah, okay. No, sí, en verdad, esto se sí ha anunciado, pero no ha habido mucho movimiento en eso. Y, y es algo que estamos viendo para que, se, para que se haga a nivel europeo. Ahora, hay países, bueno, especialmente Francia, por ejemplo, que sí está tratando de, de seguir con esto, y el próximo año, lo, en enero creo, el próximo año lo van a implementar, y básicamente va a dar una etiqueta sobre 10 uh, de qué tan, repara tan reparables son los productos. O sea, esto es uh, lavadoras, a portátiles, smartphones, televisores también, y, y bueno, y, pero el problema es que hay una, una cosa, es que... Um, cuando dice, por ejemplo, en el, en el sentido de los celulares, uh, que tener, en el caso de, de los celulares, o sea, al indicar simplemente la naturaleza de las actualizaciones de software, o sea, los, los fabricantes pueden tener un número de puntos sobre 10, y obviamente no hay ningún uh, celular ahorita en el mercado que no tenga esa, esa, ese, esa o sea, eso, entonces significa que, también es, es, es un poco, no es tan uh, difícil de aumentar puntos. entonces Pero la idea es que con más com, uh, compiten los, esto, los productores, o sea, mejoran, comienzan a mejorar sus su productos, porque obviamente el, el usuario, el consumidor, quiere mejores productos más esto, sostenibles. ¿no? Esa es la idea. Pero, y bueno, eso, eso se va a implementar en Francia el próximo año, en ¿no? y bueno eh, también por la y ahora a ver sí sí bueno eh, os invito también a ver la, la página de Repairable que también es certificación de, de productos reparables y define su reparabilidad único que por ahora no ha tenido como tanto impacto para que tengamos productos electrónicos. Entonces, en este caso, igual no es, no es una respuesta para, para este tema, pero sí que hay productos certificados y que ahí sí que definimos si cumple con todos los requisitos eh, para que realmente para que realmente se pueda reparar en las condiciones de casa. Eh, chicos, muchísimas gracias. Si os parece bien, como vamos ya un poco oídos de tiempo, lo dejamos aquí. Eh, muchísimas gracias por, por vuestra participación y por vuestras ponencias. Han sido súper interesantes. tema que no lo podemos debatar, debatir con más tiempo. En todo caso, si a los asistentes, si queréis tener más información sobre cualquier tema de los que se haya tratado, os, puedo, os voy a facilitar nuestras direcciones de correo y nos podéis contactar y vamos a de la electrónica Y os vamos a, a responder a cualquier duda que tengáis, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y Diego, Susana y Sara, muchísimas gracias. Bueno.